Biografía de Héctor Lavoe, cantante, compositor y productor musical de salsa puertorriqueño. Héctor Juan Pérez Martínez, conocido como Héctor Lavoe, Machuelo Abajo, Ponce, 30 de septiembre de 1946, Queens, Nueva York, 29 de junio de 1993. Fue un cantante, compositor y productor musical de salsa puertorriqueño es ampliamente considerado como el más importante cantante e intérprete en la historia de la salsa, género musical, ya que ayudó a establecer la popularidad de dicho género musical en la década 1960, 1970 y 1980. Desde 1967 hasta 1974, integró la orquesta de Uli Colón con la que logró el reconocimiento con canciones como Aguanile, Cheche Coré, La Burga, Juan Peña, Calle Luna, Calle Sol, Barrunto, Timbalero, Abuelita, entre otras. También integró la orquesta salsera Fanny Star desde su creación en 1968 hasta sus últimos años de vida. La OE fue uno de los artistas más principales del sello Fanny Star Records, así como de la Fanny Star. Con ello grabó varias canciones que se convirtieron en éxitos musicales, tales como Mi Gente, El Rey de la Puntualidad, Ula Badu", Ciento y más temas que salieron en el disco recopilatorio al Star Wise Hector La voz 1997 tras su separación de Billy Colón inició su carrera como solista y publicó su primer álbum La voz con el que recibió un disco de oro y obtuvo por parte de la revista Latin Nueva York el premio a Mejor Vocalista Masculino en 1976 y Mejor Conjunto en 1976. Posteriormente lanzó otros álbumes como De Ti Depende, Comedia, El Sabio, qué Sentimiento Reventó y más discos que obtuvieron diversos premios. Su último álbum Strix Bad", lanzado en 1987, fue nominado a los premios Grammy en 1988 en la categoría Mejor Interpretación Latina Tropical actualmente conocida como Mejor Álbum Latino, Tropical Tradicional, el cual no pudo ganar. A lo largo de su carrera como solista, obtuvo varios éxitos musicales, como el cantante Rompe Pedro periódico de ayer Juanito Limaña, y plato de segunda mesa, por solo mencionar algunos. Además de haber tocado con Willy Colón y la Fanny All Star, la voz compartió el escenario con diversos artistas del medio salsero, como Andy Montañez, El Gran Combo, Frankie Ruiz, Santos Colón, Oscar de León, Tito Nieves, Ismael Rivera y otros cantantes. También grabó canciones al lado de Daniel Santos, Tito Puente y Richie Rey. En 1968 tuvo su primer hijo, José Alberto Pérez, con Carmen Castro. Su segundo hijo, Héctor Pérez Jr., fruto de su relación con Nilda Pucci Román, con quien se casaría posteriormente. Nació en 1969 y falleció en 1987 al manipular un arma de fuego. En junio de 1993, la Ode falleció a los 46 años luego de sufrir un paro cardíaco causado por complicaciones del SIDA que contrajo a mediados de los años 1980, tras inyectarse una aguja infectada. Su cuerpo descansa en el cementerio civil de Ponce, Puerto Rico, al lado de su hijo Héctor Pérez Jr. y su esposa Nilda Pucci. Román, fallecida en 2002. Nació en el seno de una familia humilde con el nombre de Héctor Juan Pérez Martínez el 30 de septiembre de 1946, en el barrio Machuelo, abajo de la cantera de Ponce, Puerto Rico. Fue uno de los ocho hijos que tuvo Francisca Martínez Panchita y Luis Pérez Lucho. A los tres años de edad perdió a su madre, lo cual sería el primero de muchos golpes en la vida del cantante. Su padre, quien tocaba guitarra con tríos y orquestas locales, dio instrucción musical a su hijo y lo matriculó en la Escuela de Música Juan Morel Campos, donde canta la canción Campanita de Cristal, primero compuesto por Rafael Hernández Marín en una fiesta de escuela. Su padre tenía el sueño de ver a Héctor convertido en un gran saxofonista. Aunque la hora atendió los fundamentos de la música, Pronto perdió interés en dicho instrumento, sentía que lo suyo era cantar. <música> Héctor pasó gran parte de su tiempo escuchando música jíbara y popular. Sus cantantes favoritos eran Jesús Sánchez Erazo, más conocido como el Chuito, el de Bayamón. Rodrigo González, Roberto Faz y Daniel Santos, cuyas voces y estilos imitó durante sus inicios en la música. Otros cantantes que influyeron enormemente en Héctor fueron Cheo Feliciano, Ismael Rivera e Ismael Quintana. A la edad de 14 años se convirtió en el cantante de un grupo de Puerto Rico con el que recibía 18 dólares por noche, lo que en esos años era un buen sueldo para una persona de su edad. Durante su adolescencia Héctor frecuentó diversos clubes musicales donde cantó acompañando de sus amigos y de la infancia José Febles y Roberto García. Héctor tenía el sueño de cantar en Nueva York con el fin de hacer fama y fortuna. Su padre estaba totalmente en contra de la idea ya que el hermano mayor de Héctor, migrado allá, había muerto en un accidente. A pesar de la negativa de su padre, Héctor llegó a Nueva York el 3 de mayo de 1963 a la edad de 16 años y se mudó con su hermana mayor Priscila. Su primera impresión de la ciudad, la cual consideraba como un lugar expandido en la tierra, fue decepcionante al ver los edificios y calles de la parte de latina descuidados y llenos de basura. Lo primero que hizo llegar Héctor a Nueva York fue buscar un trabajo consiguiendo empleos como pintor, limpia lunas, maletero, mensajero, mesero y conserje. Puedo mencionar algunos hasta que un día se encontró con su amigo de la infancia Roberto García quien lo empezó a llevar a los salones de baile y clubes de música latina del barrio Latino Bronx y el Bajo Manhattan. Luego de un tiempo, García invitó a Héctor al ensayo de un sexteto musical que se estaba formando. El vocalista cantaba el bolero tus ojos y no estaba haciendo un buen trabajo, así que Héctor le sugirió como gesto de buena voluntad que lo intentara de otro modo interpretando este tema a su estilo como resultado de ese acto desinteresado el grupo le ofreció el puesto de vocalista que posteriormente aceptó ya luego en noviembre de 1964 Héctor asistió a un club en la avenida Prospect del barrio Brooklyn y conoció al pianista Russell Cohen director de la orquesta New York Band Allí Héctor le cantó unas líneas del bolero Plazos Traicioneros con un fin de pertenecer a su orquesta, siendo aceptado como uno de los cantantes y coristas de este grupo musical. Al año siguiente, 1965, Héctor grabó su primer sencillo al lado de la New Yorker band en 45 revoluciones por minuto llamado mi china me votó de la producción esta de bala para el sello smc el autor de este tema es Arsenio Rodríguez con los arreglos de Alfredito Valdés Jr Héctor permaneció en este grupo por un tiempo más haciendo coros y tocando las maracas Mientras que la voz líder era Rafael Chivirico Dávila. Para 1966 y al mismo tiempo que era integrante de la New Yorker Band, integró diferentes bandas como la Orquesta Nueva York, Alegre All Star y Francisco Caco Bas y su orquesta. En esta última conoció a su padrino artístico Johnny Pacheco, trabajando a su lado por dos semanas hasta que Pacheco le ofreció grabar con un joven músico llamado Willy Colón. Desde sus inicios en la música Héctor Lavoe grabó un total de 11 discos al lado de Willy Colón, incluyendo los dos últimos álbumes, Wood, Divan Andy Ubli 1975 y Vigilante, 1983. Luego de separarse musicalmente de Willy Colón, Lavoe inició carrera como cantante solista aunque siguió recibiendo el apoyo de Colón, quien comenzó a producir algunos de sus álbumes a lo largo de su carrera. También recibió el apoyo de su casa discográfica, el sello Fania, quien decidió lanzar a sus cantantes más exitosos como solistas. Para 1988, la OAD siguió dando conciertos, pese a los problemas personales que tenía, esto con el fin de promocionar su álbum Steep que estaba nominado a los premios Grammy, aunque meses después no lo pudo ganar. A comienzos de ese año, experimentó una tragedia más en su vida, al enterarse que padecía de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, aquello tras inyectarse una aguja infectada problemas con las drogas. Pasó sus últimos años en Nueva York presentándose frente a la gente que tristemente lo veía deteriorarse en la tarima hasta que falleció. A causa de un paro cardíaco el 29 de junio de 1993 en el Memorial Hospital de Queens. Las características de la voz de la OE eran su nasalidad natural, que no fingía al cantar. Otro aspecto era el brillo en su voz y lo limpia que era. No sonaba rasposa ni opaca. Sumado a eso, poseía una gran fuerza para cantar. Él imprimía un carácter fuerte a sus interpretaciones. Existen monumentos levantados en su honor en Ponce, Puerto Rico, donde se le considera hijo ilustre, y en el puerto del Callao, Perú. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.